Te ayudó? Sí, mami, estoy mejor. Gracias. <risa> Me duele mucho, bubu, bubu. Bu. Me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará.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 Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? ¡No, no, no! ¿Un poco de pan?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 Cenar. Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor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 Mami, dinos que sí Do con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace... ¡Woo!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 del camión, girando van, girando van, girando van, las ruedas del camión estar